Un cordial saludo, estimado empresario, últimamente ha observado que su empresa ha crecido y que requiere controlar muchos de los procesos que en ella se realizan? Se ha dado cuenta que cada vez se le dificulta más gestionar el día a día de su empresa? Clientes, inventarios, servicios, comisiones, pedidos, cuentas por cobrar, caja del día, productividad, marketing. Con tanto trabajo, no encuentra el tiempo para proyectar su empresa como le gustaría. Ya no se dedica el mismo tiempo a atender mejor los clientes y analizar mejor sus proveedores y oportunidades de negocio. Ya no volvió a asistir a eventos relacionados con su empresa. Cada vez se siente más angustiado por compaginar su vida laboral con la personal. Ha llegado el momento para que alguien cargue con todo este trabajo. Y por eso muchos empresarios ya eligieron las soluciones punto. El programa número uno que le permitirá de una forma fácil y rápida administrar su negocio. El programa trabaja sobre la plataforma Windows en cualquiera de sus versiones, con ambiente totalmente gráfico. Está desarrollado en la herramienta Visual Basic y permite la administración de múltiples motores de base de datos como Access y Data Engine SQL. Trabaja una red con uno o varios usuarios a la vez. Su instalación es sencilla, realizándose en cualquier computador personal o de trabajo. No requiere de equipos de última tecnología. Actualizamos el software de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Su manejo es fácil y amigable tanto para el operador que captura la información como para el usuario que realiza consultas. Trabaja la contabilidad en línea y en bloque. Maneja seguridad y auditoría para usuarios. Se ajusta a las normas contables y comerciales de la legislación colombiana. La licencia que se entrega es vitalicia e intransferible y no requiere un pago anual para su funcionamiento. Red de Proyectos de Colombia, porque tu vida es nuestro proyecto. We'll be